Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a concentrarnos en todo lo que tiene que ver con los compuestos aromáticos, sus propiedades físicas, químicas y cómo es la nomenclatura de estos compuestos. Así que no siendo más, ¡comencemos! Genios, primeramente vamos a analizar la estructura que tiene el benceno o el compuesto aromático, recordemos este ciclo, este es un ciclo alcano, No olviden que un ciclo es aquel que está totalmente cerrado todos sus carbonos, entonces tenemos lo siguiente, si podemos ver acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, este es un ciclo hexano, Y lo podemos ver de esta forma, que sería carbono, carbono, carbono, carbono, carbono, carbono, 6 carbonos y los enlaces de hidrógeno. No olviden que tienen que sumar 4, entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y cada carbón ya vemos que es tetravalente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el compuesto aromático? Vamos a ingresar aquí un doble enlace, lo mismo lo vamos a hacer acá y lo mismo aquí. Entonces, tenemos lo siguiente. Esto se nos convertiría en esto Acá nos faltaría 1, 2, 3, 4 Y ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, doble enlace 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahí ya podemos ver que tenemos dos los dobles enlaces en cada uno de, de este ciclo Entonces, ¿qué es lo que es acá? Tenemos, lo podemos llamar como un ciclo hexaqueo como son tres dobles enlaces, sería hexatrieno. Y ponemos la posición, podríamos ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que en la posición 1, en la posición 3 y en la posición 5 tenemos el ciclo hexatrieno. Pero, de forma general, el compuesto no lo vamos a llamar así. Le vamos a cambiar el nombre cuando tengamos esta forma, o también lo podemos ver expresado de esta otra manera, tendríamos el ciclohexano, pero con esta bolita. Esta estructura y esta son similares. Ya no vamos a hablar de 1,3,5 ciclohexatrieno, sino que vamos a llamar benceno. Este compuesto es el compuesto que me forma esos tres triples tres dobles enlaces. Vamos a analizar qué propiedades tiene este compuesto y por qué es tan importante. Veámoslo. Quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo, limpieza y calidad que brillan. Veamos algunos de sus productos destacables. Podemos ver el gel antibacterial en sus diferentes presentaciones. También podemos ver el alcohol antiséptico con la concentración adecuada y también sus diferentes presentaciones no olviden que es una empresa de Manizales Colombia y pueden contactarlos a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o también a través de su página web analicemos qué propiedades tiene el benceno o los compuestos aromáticos Propiedades físicas, importante, por favor tomen nota que esto es importante para que lo diferenciemos ¿Qué propiedad tiene? Es un líquido de olor agradable, tiene un olor muy agradable Otra, es muy volátil Quiere decir que se puede evaporar fácilmente ¿Qué otra característica tiene? es menos denso que el agua otra característica a tener en cuenta es que es insoluble en solventes orgánicos no olviden cuando hablamos de solventes orgánicos Estamos hablando de todos los que tienen que ver con carbón. Bueno, ahora veamos las propiedades químicas. Propiedades químicas tenemos que presenta reacciones típicas en solución o en sustitución electrofílica. gana estabilidad química y por último tiene en cuenta lo siguiente que para reaccionar reacciona en condiciones especiales de temperatura y también con catalizadores apropiados. Estas son las propiedades físicas y químicas que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con los compuestos aromáticos o los que tengan que ver derivados con el benceno. Veamos ahora la nomenclatura que rige estos compuestos. Ahora que estemos hablando de lo que tiene que ver con la parte de nomenclatura o la forma de nombrar estos compuestos, debemos tener en cuenta lo siguiente, primeramente no debemos olvidar la numeración, entonces podemos numerar de la siguiente forma, podemos decir 1, donde empiezan los sustituyentes 2, 3, 4, 5, 6, esta es una forma de numeración, pero también puede existir a través de letras. Entonces podemos decir lo siguiente: voy a decir lo siguiente, voy a decir que cuando sea 1, 2, 3, 4. Cuando tengo la combinación 1, 4, miren que tenemos el mismo sustituyente que es el grupo Esto se conoce como un para. Entonces, para es 1, 4. Si acá estoy el CH3, digamos que acá está el CH3, 1, 3, hablamos de un meta. Y cuando hablemos de un 1-2 vamos a hablar de un orto. Entonces tenemos esta otra forma de nomenclatura. Orto, meta, para. Es otra forma en la cual no podemos numerar. Vamos entonces a mirar que también existen algunos nombres comunes. Por ejemplo, este que está acá, podemos ver que es el metil y es el benceno. Entonces voy a llamarlo metilbenceno pero tiene un nombre mucho más bonito que se le conoce como el tolueno. Este compuesto, cuando tiene el metil y el grupo benceno, se conoce como tolueno. El que está acá podemos ver que tenemos el benceno y lo acompaña otro compuesto que también tiene doble enlace aquí. Este se conoce como el naptaleno. Ahora, tenemos aquí... Dos enlaces bencenos unidos se puede llamar de dos formas: una como sustituyente. Cuando hablemos de sustituyente, vamos a hablar como tomando toda esta cadena. Eso se le conoce como fenil, y este, pues sería el benceno, sería fenil-benceno, o también se le conoce como bifenilo. Ambos nombres son correctos. Este que está acá. Tiene un grupo benceno y un ciclo, en este caso sería un ciclo penteno, acá hay un doble enlace. Este se le conoce como el indeno. Y aquí podemos ver 1, 2, 3 ciclos unidos. Este se le conoce como el antraceno. No olviden estar tomando nota, pueden pausar el video para que tomen bien los apuntes y les quede muy claro esta parte de nombres Comunes que existen en los compuestos aromáticos Ahora, miren la estructura que pasa acá Miren que se ubica de forma diferente Ya no lo tengo de secuencia así Sino que es como si lo montara encima de este Este en cambio, a pesar de que tiene la misma cantidad Se le conoce como fenantreno Porque está ubicado de forma diferente Vamos a ver ahora algunos ejercicios prácticos Para nombrar compuestos aromáticos Veámoslos Bien genios, existen algunos sustituyentes que debemos tener en cuenta a la hora de nombrar los compuestos aromáticos, podemos encontrarnos con halógenos como el cloro, bromo, yodo, flúor, nitros como el NO2, los vinilos, alcoholes y, de, y existen muchos otros más sustituyentes que pueden nombrarse. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a arrancar con este ejercicio y con este de acá, se enumera donde arranquen los, los sustituyentes más básicos, lo pueden poner por acá: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a tomarlo de esta forma: decir que este es 1, este es 2 y este es 3. Entonces, pues, ¿qué podemos ver? Que tenemos el 1 y el 2 es el mismo grupo. Este sustituyente es el grupo metil. Y en el 3 tenemos un cloro. Lo vamos a nombrar: lo llamaríamos de la siguiente forma: 1,2 di, porque son 2, metil. Y tenemos en la posición 3 cloro y para cerrar tenemos el compuesto aromático entonces llamamos clorobenceno. esta es la forma de nombrar este compuesto ahora miremos el de acá tenemos lo siguiente, vamos a numerar vamos a decir que este es 1 este es 2 y este es 3 en la posición 1 encontramos el nitro entonces podemos ir 1 nitro 2 metil 3-etil-benceno. Es importante que en algunos casos intentan organizarse de forma alfabética, entonces, para que quede mejor, por ejemplo, en este caso, en este caso, pues, pues, nombraríamos primeramente el cloro y luego iría el dimetil. Y aquí, pues, nombraríamos primero, sería 3-etil, luego iría... En este caso el 2 metil, que va en orden. 2 metil. Luego el 1 nitro. Y luego la palabra benceno. Esto teniendo en cuenta si queremos manejar la parte de orden alfabético. Ahora veamos algunos otros ejercicios para que sigamos manejando la parte de nomenclatura. Ahora nombremos estos compuestos. Tenemos lo siguiente. Vamos a numerar, vamos a poner el primer caso, voy a poner acá 1 bromo, 2, 3, 4, 5. Vemos que se repite el grupo metil en el 2 y en el 5. Entonces vamos a ponerlo en orden alfabético. Acá teníamos dimetil y aquí tenemos bromo. Entonces B, dimetil o bromo. Entonces iría primero el bromo. Entonces ponemos 1, bromo. Guión. 2,5 dimetil. Y por último iría la palabra benceno. Dimetil-benceno. Se cierra siempre con ese sustituyente. Ahora, miremos acá. Tenemos este grupo. Vamos a poner número 1. Este es el grupo vinil o vinilo. Entonces, para llamarlo con respecto al benceno, vamos a llamar que este se llama el vinil o vinilo-benceno. Sería el vinil benceno. Ahora, este último, pues tenemos lo siguiente: ponemos acá el número 1. Tenemos dos formas de llamarlo. Uno, podemos llamarlo 1 hidroxil por el grupo OH-benceno. O también lo podemos llamar como sustituyente. Este es el grupo, si lo tenemos como sustituyente, del grupo fenil. Pero con el OH se convierte a fenol, es el famoso fenol, porque es un aromático de forma alcohólica, o sea que es otro compuesto importante, también lo podemos poner en la lista de los nombres comunes, por si también lo quieren tener en cuenta. Con esto daríamos por concluido esta parte de nomenclatura de compuestos aromáticos,